me hey, Ah, Estoy nervioso ¿Por acá? me dejas dolorido? Tocando fondo. Porque la tristeza me he perdido. Deja ese de Dice simplemente que te vas, para que demonios vienes y no te veré jamás Y yo creía que era el problema, pensar que todo fue más, el dolor me quema Tú sigues adelante, yo me estanco en el camino, cada que sueño contigo mi duelo lo arruino.